¿Cómo facturé 60.000 euros en cuatro días? Y lo mejor de todo, desde un teléfono móvil en Maldivas. Toda esta historia empieza cuando yo con la agencia empiezo a hacer lanzamientos. Bueno, empezamos, el lanzamiento es muy pequeñito, ya todos conocéis la historia, y empieza a crecer el negocio. Y cada vez empezamos a facturar más y, y veo como que todo esto, digo, hostias, esto, esto que estoy haciendo funciona y es replicable, ¿no? Es decir, puedo traer de aquí una metodología. Y entonces al cuarto o quinto lanzamiento me coge Clau, Uruguasa también, y me dice, oye Dani, ¿y ¿por qué no...? ¿Por qué no hacemos...? No sé, ¿por qué no enseñas esto a, a más personas? Y daba la casualidad de que por aquel entonces yo estaba recibiendo muchos mensajes por Instagram de gente que me decía, oye, ¿y cómo haces para, para poder vivir viajando? ¿Y, cómo, y qué se necesita ¿no? para tener un negocio online? Y entonces mi mente hizo... Dije, ya está. Digo, voy a enseñar esto que yo sé. ¿Qué pasa? Que tenía mucho miedo. Nunca antes lo había hecho. No sabía si, si ni siquiera esto iba a funcionar para otras personas, porque solo lo había aplicado en mí. Y entonces ahí fue cuando abrí la primera edición en la que, mira, vosotros fuisteis testigos de esa primera edición. Cagado de miedo, sin tener el producto apenas creado, no sabía ni cómo iba a salir, pero claro, yo tenía que mostrarme súper seguro y decir, chicos, esto va, va a salir bien, tenéis una garantía. Pero en el fondo estaba acogonado. ¿Por qué? Porque no sabía cómo iba a funcionar, no sabía si, si iba a conseguir resultados, no sabía si os iba a ir, no lo sabía, pero confiaba.